y poder hacer este evento en noviembre, el 13 y el 14, en donde va a haber muralismo, reciclaje, arte, también otro estuvo artístico, muestras de trabajos de cada organización. Esta campaña que se denominó Recolect Tapitas, la, la idea es que cada persona que vive aquí en Natales pueda juntar sus tapitas plásticas, separar sus residuos, eh, de esa manera reciclar, que es la consigna que tenemos, por ejemplo, nosotros como organización, reciclar y después unir el arte, porque se va a construir un mural con tapitas plásticas en el jardín Copito de Nieve, entonces la idea es que cada persona pueda juntar su tapita y que a la vez también pueda ir a participar de ese evento en noviembre. La actividad específica de hoy día es hacer una especie de lanzamiento. ...de lo que será esta eh, actividad cultural... ...que vamos a tener el día 13 y 14... En, eh, ...acá en Puerto Natal eh, ...de las ICC... ¿ya? ...Iniciativas Culturales Comunitarias, ¿cierto?... Eh, ...apoyado por eh, Red Cultura, ¿cierto?... Eh, eh, ...quisimos hacer un lanzamiento acá en Puerto Natales... ...para poder el día, día 13 y 14... ...poder mostrar todo lo que es... Eh, ...la artesanía, cultura... ...tenemos música... ...además se va a hacer un... ...un, un, un mural con tapitas de bebidas... Eh, el cual será en el copito de Nier, el Jardín Copito de Nieves. Mira, esto surgió a raíz de una invitación que nos hace el Consejo de la Cultura y las Artes, eh, donde ellos pensaron, eh, idearon en el fondo esta, este, esta especie de encuentro donde participaron distintas agrupaciones y distintas comunas y a nosotros obviamente no, no, nos interesó la idea porque también llevamos muy, muy poco tiempo de vigencia, queremos participar, queremos viajar y de hecho esa fue una de las de las iniciativas que, que más nos interesó el, el hecho de participar en conjunto con, otro, con otros grupos.